Estamos aquí en esta sesión de personalidades. Franco, Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Aquí la tecnología cumple una vez más la frase de no tiene palabra, pero sí. la pudimos controlar al final. Muy bien. Bienvenidos todos, bonita tarde. Qué bueno. Oigan, pues ya vieron a quién tenemos aquí. Tenemos a nuestra querida Cristina Martínez, mejor conocida como Cristi. Cristi, ¿cómo estás? Bueno, un gusto enorme, enorme de, de verlos, de saber de ustedes, de saludarlos. Bueno. Gracias, Cristi. La verdad es que nosotros estamos muy emocionados. Hace ratito estábamos platicando, un ratito en lo que empezamos con todo este rollo. La verdad es que qué bárbaro. Le tuvimos que decir a Cristi, ya, espéranos porque ya vamos a platicar ahorita que entremos al aire. La verdad es que les quiero dar una pequeña introducción de Cristi Yo creo que todos los que nos están viendo la conocen perfectamente por ahí donde empezamos a compartir en los estados, en la página, este, a los conocidos, en los grupos de exalumnos en los que estamos eh, quién iba a estar hoy. Y la verdad es que la mayoría está muy emocionado, todos te conocen. Cristi fue nada más y nada menos que la máster en relaciones públicas, porque para mí, a pesar de bueno, todas las funciones que hacías. Para mí eres la Máster en Relaciones Públicas de la Universidad Franco-Mexicana desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Por ahí, y no lo puedo dejar de decir, ahí me vas a disculpar, Víctor, pero ¿quién crees que me inscribió a la Franco? Mi querida Cristi, sí, sí. igualita, igualita. <risa> Toda <risa> pues, una experiencia, Cristi, nuevamente bienvenida. Y agradecido de que ya hicimos antesala, ya empezamos a recordar cosas y eso ya da pauta para que compartamos con el público. Adelante. Pues, Cristi tiene 27, bueno, trabajó 27 años y ya eh, de carrera estudió comercio. Y ahorita nos va a platicar un poquitito cómo fue que entró mi Cristi. Así que empezamos con esta platiquita rica que dijimos que íbamos a tener el día de hoy. Cuéntanos cómo llegaste a la Franco y por qué decidiste trabajar en la Franco estoy muy emocionada, muy emocionada sí. antes que todo de, de, de que pensaran en mí de que me recordaran para poder pues, estar en este gran momento con todos eh, pues llegué por casualidad llegué a sufrir la incapacidad de una hermana que trabajaba en UFRAM y por tres meses pues me quedé estos 27 años fue lo más increíble, lo más lindo que pudo haberme pasado en la vida, en una experiencia como no tienen una idea de lo que ha significado para mí los años que, que, que ayudé, en lo que pude servir y en lo que pude ayudar a nuestros alumnos, a nuestros queridos maestros excelentes todos. Entonces, verdaderamente fue una bendición de Dios que me, que me tocara llegar. Efectivamente, eh, si me permites, Ale, Cristi. Uh, platicábamos y comentábamos también el hecho de que la educación no solamente te da la pauta de poderte desarrollar en un trabajo, sino el er irse enriqueciendo de estas historias de vida que vamos tocando. Aún quienes no estuviéramos en un aula, el caso de Cristi, ahorita como lo comenta Ale, de recibirlos, de darles ese acceso, de ser la confidente, ser la comunicación en casa, etcétera. ¿Qué te ha dejado este tipo de experiencias y si tienes alguna que quieres resaltar o si has encontrado algunos de, de los muchos de alumnos que han sido parte de ese registro propio? Adelante. Pues, ¿qué te puedo decir? Cada uno de, de, de los alumnos que a mí me tuve el honor de conocer, de convencerlos, de, de explicarles lo maravilloso que era las carreras como las manejábamos, en la etapa de preparatoria, cuando los chicos están un poquito complicados y que te llegan a tener tal confianza que a veces eh, cosas que en su casa comentan a ti, eso yo creo que es una satisfacción tan grande, el granito que uno pudiera pues eh, sembrar allí para, para bien de ellos. Y cuando los ves que pasaron los años y, y hay algún contacto y en alguna forma te enterabas de, en las reuniones de los alumnos lo que estaban haciendo, cómo, cómo se estaban desempeñando en la universidad, verdaderamente se siente uno que no, bueno, no hay mayor satisfacción que lo que puedas lograr por ayudar a un ser humano. Creo que fue parte de, de mis grandes satisfacciones el, el poder de haber participado en algo, en la ayuda de los jóvenes. En algo, Cristi, en mucho, porque como les dije, Cristi no únicamente fue asistente de dirección, Cristi de verdad estaba metida en todo lo que tenía que ver con la organización de los diferentes eventos, se conoce y estoy segurísima que se conoce a todos y cada uno de los alumnos que pasamos por ahí, siempre les habló por su nombre, nunca fue así de, de la carrera de comunicación o de psicología, siempre fue por su nombre, entonces la verdad es que Cristi, tú tuviste una labor enorme, y como te explicábamos, eh, bueno, cuando platicamos vía telefónica, realmente para nosotros es un honor y un orgullo el poder tenerte aquí porque eres parte súper importante de estos 40 años de la universidad que ya estamos a nada de cumplirla, porque finalmente, pues tú diste alma, cuerpo, corazón, como muchas de todas las personas que hemos estado entrevistando y las que vamos a entrevistar, y eres una parte súper importante, o sea, todos los alumnos, los maestros, el llevar horarios, la parte administrativa, pero a ver, yo quiero que me cuentes algo porque realmente a ti te tocaron todas las transiciones y tú te sabes toda la historia junto con el profesor Eliseo, bueno, el ingeniero este, Enrique Breitschneider, que son pues obviamente los, eh, el fundador y, y ahorita nuestro rector y te sabes absolutamente toda la historia de la universidad, cuéntanos en dónde empieza la franja, ahorita que nos estabas platicando que estaba en Colina del Can y a ti te tocó todos esos cambios y esos movimientos de que nos vamos a Álamo, de a álamo, encomienda, de encomienda a la así estaba. Cuéntanos ¿qué, cómo fue esa experiencia, cómo empezó la Franco contigo. Fíjate que en el año de mi ingreso estaba justo iniciando el ciclo escolar que fue en septiembre eh, ya en el plantel de encomienda, cambiando de Colina del Can y uh -huh. a la encomienda. Uh -huh. eh, Allí empezamos también a crecer a crecer mucho había Bastante incremento en la matrícula, pues nos, eh, después nos cambiaron porque se incorporó la preparatoria a la, a la franco-mexicana, entonces estuvimos uh -huh. en el plantel de Álamo Plateado, uh -huh. También precioso, los laboratorios no los siempre se acondicionaban de lo mejor, el bioterio aquello en el que estudiaban, nuestras, uh -huh. nuestras alumnas uh -huh. de psicología, uh -huh. eh, Tantas anécdotas de, de, de lo que sucedía en un laboratorio, en las presentaciones y festivales de los chiquitos de prepa, que uh -huh. se, hacían unas presentaciones increíbles. Teníamos unos profesores que les hacían hacer unas maquetas y unas presentaciones. Tuvimos la presentación de un volcán, ¿verdad? Y haciendo erupción dentro de un salón. Entonces, verdaderamente... Eh, hay anécdotas miles de, de allí, pues tuvimos varios cambios de rector, de vicerrector, este, tuvimos de todo tipo de, de, de directivos, ¿verdad? Porque llegamos a tener, pues no sé si recuerdas a, no tengo ahorita, pero el, el, el nombre se le fue ahorita, eh, que pena. pero por ejemplo, un subdirector, un director fue militar. Okay. Un ingeniero un ingeniero González Blanco, Emiliano González Blanco, que fue rector, que venía de un grupo grande de, de la Universidad del, del Valle de México del Sur, uh -huh. con ideas también muy, pues, muy grandes para que creciera la universidad. Después regresamos a, a Encomienda. Uh -huh. En Encomienda, pues eh, estuvimos hasta que me tocó a mí formar parte del grupo. Uh -huh. Todos estos años fue una experiencia increíble la, conocer a tanta persona tan linda, tan, tan eficientes, tan comprometidos los profesores con los alumnos, eh, pero verdaderamente un compromiso por cada uno de los chiquitos que llegaban y de los grandotes, <risa> era poquito difícil eh, combinar ahí la preparatoria con la universidad, porque pues, los, los alumnos de prepa tenían las mismas libertades, entre comillas, que podían tener los alumnos de, de universidad y medio nos renegaran, pero al final de cuentas eh, formábamos familias, formábamos como familias muy grandes, eh, un ambiente súper increíblemente familiar. Te chicas vi como todos los que han participado hay una palabra clave y de verdad que no les decimos qué decir, eh o sea, no hay ningún speech, no hay nada y todos nombran una palabra clave que es familia y por eso precisamente estamos aquí, rindiéndoles un merecido homenaje a todas esas personas que hicieron grande la universidad. ¿Cómo ves, Vic, lo que nos cuenta Cristi, todo este peregrinar y lo que ha hecho Claro, y, y ampliando la gama de concepto de familia, platicábamos contigo en antesala, el hecho de que has visto pasar generaciones y en su momento, no solamente uno recibe matrícula, así como lo menciona Ale, lo mencionas tú, recibimos familia y se va extendiendo al grado de los agradecimientos que dejan o cuando los llegas a encontrar, o lo que ahorita nos van a regalar también Ale en el chat, empiezan a hacer presencia, y esa familia empieza a decirte lo importante, la huella, el, el, ese legado que has dejado para con la institución. Sería deshonesto decirle hey, algo en particular, porque, pues, tienes muchas historias. Pero, bueno, si nos permites que Ale nos, empieza, nos empiece a enriquecer con los comentarios de la red. Sí, Cristi, porque la verdad es que son bien bonitos. A mí me encanta este, leer todos los comentarios. Te mandan muchos saludos. Por ahí vas a reconocer muchos nombres. Mira. Eh... Uh, um. Monjebra Farrera, es de, de, de la generación más para acá, Le dice Cristi, hola, te manda muchos corazoncitos. Carla, les ama, oh. qué gusto enorme de verte, Cristi, te queremos mucho. Oh. Eh, María Benaza, querida Cristi, muchos besos y abrazos para ti, qué emoción, mi compañera y amiga durante 25 años. Y te vas a acordar de esta personita, Roxana Uribe. Cristi, querida. ¿Te acuerdas de, de, de Sí, sí, sí. Cristi, querida. Qué gusto verte. Gran persona, excelente compañera de trabajo. Te mando un abrazo con mucho cariño. Saludos a los tres. Hola, Rox. Eh, buenas tardes. Besos, Cristi. Dice Víctor Pedraza Castillo. Te vas a acordar. Besos, sí. sí. Cristi. Te daba mucha lata, ¿verdad, Víctor? Fue pues un amor, ese día. Ya te extrañábamos, Cristi. Eh, dice Claudio Hernández, el, el licenciado Claudio Hernández, por ahí después lo vamos a contactar. Primera generación, si no me equivoco, de la carrera de psicología. Hoy actual director de primaria La Salle Boulevard, es a quien le enviamos un gran saludo y un abrazo. Saludos, Cristi, qué gusto verte, te dice. Okay. Mm, Gonzo Silva, me da mucho gusto ver a Cristi, que Dios me la bendiga. Moraima García, por Cristi entré a la universidad, te quiero Cristi y así, así nos no. vamos a ir con, con muchos, ¿cómo ves? No no, no, no sé qué decir, no no me esperaba el poder escuchar estas palabras de, de tantas personas inolvidables, que llevo en mi corazón de veras llevo en mi corazón se los he dicho siempre el día que me que ya me tenía que retirar este, no quise despedirme de nadie no podía no podía ese, eh, era desprenderme que no me he desprendido verdaderamente no me he desprendido a todos los llevo en mi corazón de cada uno tengo siempre un recuerdo hermoso una eh, ese vi cuando sus sus este, era travieso, inquieto. Y cuando fuimos viendo los logros, sus su, su frases, sé su, ¿no? franco, Ajá. Eh, de chicos que nos dieron tantas satisfacciones. No me tocó ver y este, formar parte de, de la satisfacción de chicos que lograban en concursos importantes, Ajá. premios. Premios grandísimos. La universidad recibió una carta de Carlos Alarraqui, okay. felicitando en, en aquel tiempo, bueno, en lo personal, a Lupita Romero como directora de la carrera de comunicación, uh -huh. por un concurso que hacían de las mejores eh, agencias de publicidad, los mejores comerciales de publicidad en radio. Eso, esos tres diplomas yo se los presumí, para mí era mi, así, a todo el mundo que llegaba y que le interesaba la carrera porque eh, fue un evento muy bonito en el castillo de Chapultepec en el que participaron las mejores universidades este, en el área de publicidad y nuestros chiquitos pues ahí estaban nominados. Llaman al tercer lugar con el, el nombre de la campaña que ellos habían presentado dentro de la categoría de la mejor campaña publicitaria y nombre en la Universidad Franco Mexicana entonces la carita de ellos así como que nuestro tercer lugar estaban universidades grandes nominadas venía bajando del estrado cuando segundo lugar con la campaña no recuerdo ahorita el nombre de las tres pero Universidad Franco Mexicana wow o chicos de las, de las otras universidades nos volteaban a ver así como... ¿Cómo? Estos chavacos bueno, primer lugar y empiezan a hacer una escuela Universidad Franco-Mexicana con es? el tema... Tan... Bueno, fue una cosa que llegaron al otro día, de que festejaron toda la noche nuestro trío de chiquitos, pero, pero felices. Esos, esos logros que veías de cada uno. Y que en las reuniones de exalumnos te decían, no, estoy ocupando tal puesto, estoy haciendo esto. Bueno, yo creo que era el lo <risa> más grande que nos podían dar. ¡Guau! Wow, mira, te dije que íbamos a tener muchísimas anécdotas. Esa, no, carta, la... esa carta del señor Carlos Alarraqui la guardé por mucho tiempo. Yo creo que Lupita la debe tener porque felicitaba a la universidad en, en forma muy especial por la calidad de los chicos, ¿no? Muy tan creativos y que hubieran obtenido las, los tres lugares de la categoría de la mejor campaña publicitaria de, de universidades. ¡Ay, qué emoción! Así, y así, y así les puedo contar de muchos. A la fe, bueno, me sigo emocionando igual, sí. <ríe> como si los viera. O, Oye. Este, no, continúa, continúa, sí, yo te quiero Oye, la Dime, Ale, no, dime, Ale, porque si no, yo me sigo, yo no, hablar de... Es yo, que es tu hablar de, que, que explaya tus de experiencias, mi... porque eso alimenta. Gracias, no saben, el, el, el hablar con ustedes, el recordar todas esas vivencias a cada uno de, de esos chicos que a veces eh, los papás, o si tenían alguna duda, oiga, pero ¿qué tal la universidad? ¿Yo les puedo hablar? Y les decía a todos los papás y a los chicas que iban a pedir informes de la universidad que yo aprendí a amar, que conocí al llegar acá, del, del, eh, comprometidos todos en los resultados que van a tener estos chicos, eh, ese apoyo de nuestros rectores, de nuestros directores, eh, Tantas vivencias, de, a veces de, de angustias, eh, las obras de teatro, las, eh, tantas cosas que, que si salían, que si no salían, que si no se aprendían los, los alumnos, eh, los papeles y después, y, y veías la maravilla de, de presentación que hacían. Uh -huh. Entonces, ese eh, era la respuesta de ellos a todo lo que estaban recibiendo. Era la respuesta de los alumnos de que no puedo fallarle a mis profesores. No puedo fallarle a mis directores, no puedo fallarles a mi familia, ¿no? Y como también éramos su familia, lo repito, pues entonces daban todo, daban lo máximo. Y eran unos exitazos de, de eventos los que, se, los que podíamos tener y compartir con ellos. Y Cristi ¿nunca se ha cansado, mi querido Vic, de presumir? a la universidad. Déjame te cuento que cada que iban a pedir informes, y de hecho, pues así, así como dice Moraima, yo también. Cuando fui a pedir informes y todo te decía lo que hacía cada carrera, los proyectos, y te sacaba su álbum de fotos, para ir a está, pita viendo, no me voy a dejar mentir, te sacaba tu, tu, su álbum de fotos y decía, mira, este niño ganó tatata, ta, ta, hicieron esto, esto y esto, y aquí te vas a sentir muy contento, y de verdad, que te, tenía un poder de convencimiento, tiene un poder de convencimiento bárbaro, y eso no habla más que del amor, mi querida Cristi, de la pasión y de... ¿Cómo de verdad te enamoraste de lo que es tu trabajo y, y, y cuando te enamoras de lo que haces y cuando lo sabes hacer y cuando tienes ese ángel? Por supuesto que a la mayoría de los que entramos ahí, te puedo hablar de mi generación y seguramente hoy te están escribiendo, pues estamos ahí por esa labor de convencimiento de mi querida Cristi, o sea, porque se sabe todo, todo, todo. Cristi, cuéntanos, a mí sí me gustaría que nos contaras, ahorita ya nos contaste de, ciencia, de, de, bueno, de lo que es publicidad, diseño y publicidad que nos contaras una anécdota, porque yo sé que tienes muchas. A lo mejor puede hacer que hagas mucha memoria, pero todo lo tienes aquí. Hace ratito decíamos que Cristi es la sección amarilla de antes, ¿no? Con todos los nombres, porque tiene todas su ya se, va, ya se me va mucho, pero, pero <risa> sus caritas y, y todo tengo. Bueno, fueron, la verdad, yo directamente ingresé a, a pues asistir a nuestro querido doctor Maino. Uh -huh. De, la, de, de tu carrera uh -huh. y, y a la carrera de comunicación. Uh -huh. eh, el doctor Mainó para mí fue la, el ancla cuando llegué porque eh, pues, eh, pues iba por tres meses y, y, y yo no iba a continuar y me decía es que es que quédese, mire eh, y tuve también la gran ventaja, la, la bendición de que sí me pidieran que... Que continuara, que no nada más me, se quedara en suplir la, la incapacidad de, de mi hermana que había estado allá y que también la quería mucho. Entonces, una persona con una calidad humana, con un conocimiento, con una entrega admirable, persona inolvidable, entrañablemente querido, tú lo sabes, por la, por la universidad, con un compromiso de una calidad tan grande. En, en los docentes uh -huh. y en los egresados que pues to, yo creo que todos ellos fueron los que me, me, me fueron motivando a mí de enamorarme uh -huh. de, de, de, lo, de lo que significa la universidad de la calidad de la universidad porque yo decía, el día que yo deje de, de, de creer en esa en esa excelencia que es Trump, no voy a estar aquí, y no pensaba que me iba a quedar tantos años, pero, este, <risa> pero, pero viví convencida y salí convencida de tantas vivencias, tantas satisfacciones, el ver diálogos en confianza y de repente entrevistas a nuestros niños, que se, además se desenvolvían perfecto, ¿no? Con, con, mostrando, y, y, y lo repito, haciendo quedar bien a todos sus profesores, de, de todo lo que habían aprendido. Esas prácticas cuando se iban al Psiquiátrico San Rafael, Ay, claro. a veces, que a veces regresaban tan, tan angustiadas algunas. Era todo una excursión, porque pues, el Hospital San Rafael estaba uh -huh. en esta planta. Uh -huh. Iban y venían. Eh, les veías esas caritas a veces de angustia, a veces de, de, es que vivimos algo difícil. Y supe de un caso una chiquita que no, no pudo continuar. Ella decía, uh -huh. sí, sí le, le impactó muchísimo. Uh -huh. Entonces, esa orientarlos, ese, ese don de poderlos orientar, del doctor Maynor de todos los profesores. Tantas satisfacciones. De repente, en un programa del de, de, Canal 11 de, de diálogos, me tocó ver a Rina. Rina otra regresada, muy valiosa, súper super reconocida. Tiene su librería, tiene este, el armario abierto, su, su librería que está ahí en la Colonia Condesa. Eh, son de las, de, las, de las personas que las tengo muy grabadas porque, bueno, todos, pero cuando, te de, cuando dejaban esa huella tan grande y que iban a poniendo tan en alto el nombre de la universidad, pues, pues es doble, triple mérito. Y a todos, a todos los tengo. Recuerdo alguna anécdota de unos, de otros, de la carrera de administración. Ajá. Cuando teníamos las jornadas, este, que era una semana completa de, de, de las, las jornadas disciplinarias, tuvimos como ponente al señor Carlos Abascal, que era secret, de, bueno era el presidente de Coparmex. Uh -huh. Personas muy importantes que se sentían felices de ir a, a, a dar ponencias a los chicos, de darnos las conferencias eh, en todas las áreas verdaderamente, a veces yo no, yo no tenía mucho contacto con los chicos de carreras administrativas y de Derecho, que Era, uh -huh. eran unos pertinos Pero, pues ya en las reuniones de exalumnos y demás, ya empecé a conocer también a los chicos de las carreras eh, pertinas de las carreras administrativas, en Derecho. En Derecho también hemos tenido muy, muy valiosos este, egresados. Sí. si me permites y Cristi, les voy a seguir leyendo porque están llegando muchos mensajes Carlos Cristi, eh, un cordial saludo y mágico un cordial y mágico saludo, siempre radiante, ¿verdad? que sigue igual <risa> Sí, eh, sí eh, dice este Víctor Pedrosa, me conocía más por Elvis sí. sí todos te conocíamos más por Elvis te mando un beso Cristi también ay, y mi hijo. Ay, mira, Alejandro Merino Fuentes. Extraño oh. chismorrongo sobre la vida, mi Cristi, no nos olvide. Te un saludo. Oh, Merinito adorado, ¿cómo, cómo, cómo olvidarlo? Eh, eh, bueno, yo antes de, de llegar a la universidad ya conocía al profesor Merino. ¿A poco? Mira, ella no nos lo contó. No, pero, pero yo lo, lo conocía aquí y en mi imaginación. Porque mi hermana, que como les comenté, yo llegué a, a sufrir que ella se retiraba por su incapacidad, me hablaba mucho del profesor Merino. Y me decía, es que si tú conocieras qué persona tan humana, qué persona tan ética, qué persona, tanto me lo nombraba, tanto me mencionaba sus cualidades que yo, yo ya lo conocía, el día que lo vi. Es el licenciado Alejandro Merino Fuentes. Adorado, adorado, verdaderamente un ejemplo de vida. Es, uh -huh. un ejemplo, es un ejemplo de vida y un ejemplo de ética y de amor, de humanidad, impresionante. Sí, mira qué bonitos recuerdos, Christy. Mar Díaz, te mando un gran abrazo hermosa, Christy. Ay, es una belleza, mi Mar. Ay, Dios mío, mira qué emoción. Eh, ya lo contó el profesor Alejandro Dice que nos platique cómo llegó Fran Para cubrir una suplencia de dos meses Que se convirtieron en 25 años Sí, me contando. Eh, Mi contando Iri de la Garza Mi Cristi preciosa y adorada Christi, Mira Iri Guillermo Alcántara Un gran saludo Cristi Una gran persona venito. Ay mira Sí, te sí. memo, querido. Eh, Elnora Jiménez, nuestra querida Elnora. Hola, sí, querida, querida Cristi, qué gusto encontrarte y escucharte. Te mando un abrazo muy cariñoso. Mira a todos los que convocaste, Cristi. No, no, no, no sabía, no sé de redes. Me da, me da pena decirlo, no sé de redes. No sé de nada de si y A veces me dijiste, no has visto los videos, es que no sé ni cómo. Yo te lo mando. Ahorita que me estás diciendo todo esto que estoy recordando a cada uno, a, a, a muchos, que, la paciencia tan grande que nos tuvieron, esa... esa, El Nora, el Norita. Uh -huh. Enorme cariño. Por uh -huh. ella y por todos. A ver es que no quisiera mencionar a unos a otros porque... ¿No todos, acabas? Todos, no, todos, todos tienen un lugar aquí, en, en mi corazón en mi vida, porque formaron parte muy importante y siguen formando, se lo repito, siguen formando parte grande en mi vida. Y como ves tú, también de todos nosotros, maestros, alumnos, exalumnos, las generaciones más recientes, Cristi, que tuvieron la oportunidad de conocerte, la oportunidad de platicar contigo, de sentirse apapachados, de saber a dónde acudir, a lo mejor cuando no tenían alguna respuesta. Siempre, Cristi, siempre con una sonrisa, mi querido Vic, Siempre eh, sabía dónde dirigirlos y si no sabía preguntaba y veía de qué manera les ayudaba a resolver. Precisamente esa calidad humana, esa familia que nosotros creo de, de que tanto hablan todos los que han pasado por aquí y todos los que hemos pasado y que somos orgullosamente francos. ¿Cómo ves? Y fíjate, y fíjate, Chris, fíjate, si te iba a preguntar, Chris, así como hay profesores que después pasan a la parte administrativa, dirección, etcétera donde nos tocó en su momento tocar vidas y escuchar a los chicos de repente, ¿qué voy a hacer? ¿No sirvo para esto? Tú eres un filtro mayor en ese sentido porque eres parte psicológica, parte del buzón del amor para los chicos, los traumas, y de repente ahora los ves, padres de familia, empresarios, triunfadores, y, y que de repente veas que ya hay a sus hijos en la propia institución, todas esas historias que tú decías que no quieres brincar a nadie, no, al contrario, yo creo que aún no mencionándolos o acordándote de algunos por los nombres que dice Ale y de algunos otros que a lo mejor no pudieron conectarse, pero que es seguro que después van a ver porque se va a quedar grabada tu entrevista y que eso da pauta para que más se alimenten de estas experiencias. Es lo bonito que te, te, te vuelves parte de su vida, por eso ahorita que te recuerdan y te dicen, ¿recuerdas él? Y para nosotros es interesante escuchar. Todas las vivencias que quieras compartirnos son maravillosas. Es que adelante, continúa con ello. Continúa. Otra anécdota, mi querida Cristi. Tuviste pasar a muchas personalidades, mucho trabajo de maestros, de directivos, de rectores. Te tocó ver a muchos directores. ¿Qué más nos puedes contar sobre nuestra querida Franco? Porque tú tienes muchos recuerdos muy lindos. Es más, te voy a, te voy a hacer una pregunta directa, Cristi. ¿En algún momento te tocó a un profesor decirle, "Oye, profesor, tienes que hacer esto? O sea, como llamada de atención si lo quieres ver por su bien, y de repente era pues, así como a los alumnos, les llamamos la atención, tal vez a los propios profesores por tiempos, por cumplimiento, te vuelves parte neural en ese sentido. ¿Recuerdas alguna anécdota en ese caso? Pues fíjate que no, eh, yo creo que el, el profesionalismo, la entrega, el, el, el amor a no, a no fallarles, tanto a la institución como a los alumnos. Eh, yo recuerdo, y, y um, así como algo muy especial, en una ocasión el profesor Alejandro Merino era un poquito temido cuando no lo conocía. Tenía un poco de temor porque, porque era muy estricto, porque era muy exigente. Y um, él um, siempre fue puntualísimo. Conforme se fueron pasando los años y se complicó un poquito más pues el, el hecho del um, el poder Ay. de trasladar de un lugar a otro. Eh, en una ocasión llegó, no sé, pero yo creo dos minutos tarde. Y bueno, estaba, que yo ya no sabía cómo consolarlo, estaba tan molesto con él. Porque decía, digo, oiga, Rick, no sea así, pues es que jamás o se ha llegado. No, yo no les puedo hacer eso. Si yo no les permito llegar un minuto tal, yo no puedo hacerles eso. Y, y eso se me quedó tan grabado porque yo decía ay, pero no no no no sé así, yo ya no sabía ni cómo consolarlo. Verdaderamente él sintiéndose mal por haberles fallado, por él por él eh, no haber llegado a tiempo como él les exigía. Yo eh, les puedo platicar que cuando me tocaba, nos tocaba organizar las reuniones de exalumnos, eh, pues personalmente hablaba con cada uno y estaba. Dale, dale. Y había profesores eh, como él que, por el primero que preguntaba, ¿va a ir el profesor Merino? ¿Va a ir el profesor Fulano? O sea, eh, nunca me tocó, al contrario, eh, era tal la, la, el compromiso de, de todos los docentes. Que en lugar de decirles, oye, ¿cómo llega ahorita? O, o, o, ¿qué pasó aquí? Era siempre el... Es que no, no, no, hasta mal nos sentíamos nosotros de, de la manera en que ellos se mortificaban por, por fallarles a sus alumnos. En un día, que llegó después de años de, de, de haber tenido el gusto de estar con ellos y con muchísimos profesores tan queridos, tan... Profesionales, eh, rectores, no se diga. A mí me tocaron cuando eh, ingresé a la universidad, pues este, había más bien un vicerrector, que era el licenciado Martínez Verduzco, eh, estaba de rector el licenciado Pedro Pérez, de toda una vida también en los colegios Lasalle. Uh -huh. Ellos, este, como de los primeros directivos así muy alto que veíamos y que siempre tuvimos el apoyo llegaron tuvimos después eh, la contadora Gloria Vázquez que estuvo re rectora con nosotros también algunos años Tan, excelente persona eh, no pusimos activo en el ingeniero Brecht el ingeniero Brecht que yo ya desde que era mamá de mis hijos y y lo veía regañándonos ahí en la secundaria por todas las mamás que nos estacionábamos mal también lo A <risa> ver, <risa> o sea, que en segunda fila entonces <risa> para mí para mí llegar parte de lo que me hizo sí aceptar eh, eh, pues eh, ir a, a apoyar a mi hermana eh, fue que admiré siempre mucho los valores el, el diario de, de los colegios las hay porque pues mis hijos ya, había formado, ya formaban parte de, de, todo, de toda esta, la formación que les dieron, que ahora pues también lo agradezco mucho, ¿verdad? Como mamá, independientemente de que después hubiera entrado ya a en la universidad, eh, era um, ese compromiso de, también de los doctores, les digo, el ingeniero de Schneider allí, señores, estaciones haciendo bien y recibiendo a los niños. Esa, ese cariño que los niños sentían de, de, del recibimiento que les daba el director. Entonces, creo que esa gran maravilla tuvo, ha tenido los colegios, de que siempre el trato fue muy personalizado, totalmente individual al caso de cada, de cada alumno, y pues los resultados. Eran muy grandes, siempre, siempre fueron muy grandes. Ay, qué bonito hablas y qué bonito, recordar o sea, el hablar así de los profesores porque los conociste, porque trabajaste con ellos de manera muy directa, la verdad es que qué bonito, Cristi Te quiero seguir leyendo y ahorita te van a recordar una anécdota que me pareció bastante, bastante este, chusca. Dice Rosalía, todos los que pasamos por UFRAM conocemos a Cristi un encanto de señora, igualita que siempre, con ese encanto. Aunque cuando fuimos en pijamas a clases, nos regresó. <risa> Entonces, sí te tocó regañadas, Cristi. <risa> sí, sí, sí, sí me tocaba de repente porque, pues, eh, quizás por sentirlas parte tuya. Uh -huh. Pues como un hijo. Uh -huh. Como un hijo que le quieres mucho, pero pues hay cosas que no bueno, cómo se los vas a permitir entonces este siempre fue primera por ellas por ellos por la imagen de la institución por eh, tratando de que no se sintieran regañadas que pues a veces este pues sí había que jalar un poquito y ya después era el apapacho pero sí hay muchas anécdotas de, de chicos de verdad que nos hacían la vida, nos hacían la vida, nos hacían reír. O cuando llegaba una generación nueva y alguno decía, yo les quiero hacer la novatada, ¿no? Y, y veías los, los, las bromas que les hacían. Eh, eh, hubo un tiempo que el, el plantel era muy diferente. Entonces eh, la, eh, las oficinas de dirección estaban en la planta baja y bueno, todo era donde está la fuente ahora, todo era una explanada grande. Uh -huh. Y el chico que se prestó para hacer la, la novatada de las niñas y sí, de los niños de los nuevo ingreso, muy en su papel, muy serio, y los puso a hacer lagartijas y todo, porque era el maestro de Educación Física. Ese chico, Lupita debe acordarse muy bien, Alex. ¿eh? Ese, ese, ese alumno también nos, nos dio unas satisfacciones enormes en, en Fox Televisión. Él ha logrado varios Emmys uh -huh. Entonces... Son tantos las, las, las, los recuerdos en todas las áreas de alumnos tan, tan valiosos en muchos aspectos. Okay. ¿Y sabes qué más valioso? Iban a los desayunos de exalumnos con un gusto. Yo creo que en la vida, quien no es agradecido de lo que recibiste, de como yo... Te vivo agradecida del cariño tan grande de todos. Ellos supieron ser muy agradecidos con, con todo lo que se les impartió, con claro. todo lo que, lo que sus profesores y todos los que pudimos estar al lado de ellos, les pudimos apoyar. Entonces, los veía así a los desayunos con ese, con ese gusto. Yo me acuerdo que en una ocasión me dijo <ríe> un rector que... Se reía mucho de mí, muy bromista, y me dijo en uno de los desayunos, ay, Cristi, si parece que venimos a sus 15 años, bueno, oye, como 15 años muy multiplicados, por muchos más, ¿no? Pero me siento como que en la fiesta de Cristi, porque llegaron los chicos, ¿sabes lo que yo sentía con esa expresión? Sí, todos, todos sí. saludándote. Todos, eh, este, pues por supuesto que tú eras el primer contacto, eh, esas llamadas telefónicas a mí me tocaron también, a muchos de mis compañeros de generación para los desayunos y yo creo que sería algo que deberíamos empezar ahora que se pueda a reanudar porque finalmente tú te conoces y te sabes los logros de la mayoría de los alumnos, de la mayoría de, de, de los chicos de las diferentes carreras, los profesores, y mira, mi Cristi, te quiero irle te, te voy a leer los últimos mensajes, que hay más. Yo, yo te los voy a mandar todos los saludos y todo lo que te están... ¡Ay, qué bonito! Teniendo. Gracias. Te, qué voy bueno. a leer, te voy a leer los que están poniendo aquí. Bárbara Oliveros, hermosa Miss Cristi, le mando un gran abrazo. Gran um, psicóloga especializada en recursos humanos. ¿eh? Ok. Jorge Iván Marroquín, el profesor... Marroquín, es un ah, gran placer verte nuevamente, querida Cristi. Deseo bienestar para toda la familia Franco. Gracias, querido Jorge. Eh, qué bella celebración de la Ufram, teniendo la plática con Cristi, Miss Dalia nos dice. Ah, eh, ah, el profesor Augusto, Cristi, saludos. Qué gusto verte también. La UFRAM no hubiera sido la misma sin ti, por supuesto. Edith, Frey, Chanet. Cristi, qué lindo verte. Eh, Silvia Pedraza dice La cara más hermosa de la UFRAM Te extrañamos y te queremos Y así hay muchos comentarios más Mi querida Cristi Te voy a mandar el video y todos los demás Para que los veas eh, Ay, gracias. A todos los que vamos a tener, todas esas anécdotas, algunos alumnos de los que tú estás nombrando, créeme que entre la licenciada Romero y una servidora, junto con todo el equipo de UFRAM, nos estamos dando la tarea de buscar a todas esas personas. Yo sé que no vamos a terminar de hacerlo, pero como te dije en un principio, es una forma de agradecer y de honrar todo ese trabajo, todo ese amor a la universidad, y por supuesto que tú no podías faltar. Te quiero agradecer a nombre del de vicerrector Héctor Guzmán. La licenciada Romero, Lupita Romero, la directora académica. Por supuesto, el ingeniero Brechneider, rector de la universidad. El que hayas, te hayas dado esos minutitos para platicarnos. Yo creo que va a haber segunda, tercera y cuarta parte porque con todo lo que tienes que contar, no vamos a terminar. Para finalizar esta, esta presentación, mi querida Cristi, me gustaría que nos dieras un mensaje a toda la comunidad eh, UFRAM, eh, maestros, alumnos, exalumnos, Personal administrativo, toda la, el personal de intendencia, todos los que formamos UFRAM por estos 40 años que orgullosamente estamos a unos meses de cumplir. Venga, Cristina. Queridos, queridos eh, compañeros, queridos hermanos, querida familia, a todos, a todos les. Quiero decirles que eh, así con, con ese amor que yo este, que estoy manifestándoles por la institución, lo tengan siempre. Que siempre nos mantenga unidos ese cariño, esa fraternidad, ese afán de lucha. Que esta temporada tan difícil es que hemos pasado y que lo único que nos permita sea crecer, superar que ya estamos, eh, que hemos, eh, supera hemos superado ya esa prueba de, de que logramos muchas cosas, que así sean los logros para todos eh, y que siempre sus vidas estén llenas de felicidad y de mucho amor, que de mi parte lo tienen en orden. Muchas gracias, Cristi. Tú el de nosotros y por supuesto que nos veremos en los 50 años, los 41, 42, así ya hasta llegar a los 50, ahí te vamos a tener porque vas a ser que nos va a ayudar a contactar a todos, estoy segura. dios te oiga y este, pues mi agradecimiento, mi agradecimiento muy grande por permitirme estos momentos que me tienen tan emocionada, que me han permitido recordar a, a todos, a tantos, a muchos, agradecer, eh, por supuesto, pues, al profesor Morales, al ingeniero, a todas esas personalidades que siempre, siempre, siempre nos han dedicado un espacio, un tiempo y se han preocupado por, por nuestro querido Fran. Besos gracias. a todos. Gracias, Muchas Ali. Muchas gracias, Cristi. Gracias a todos que me dedicaron estos mensajes. Era, para mí fue una sorpresa enorme, enorme, porque, pues, no sé entrar a las redes, no se sé ver este, este tipo de, de comentarios, nada. ¿no? pero qué bueno que me los vas a mandar porque ¿no? los voy a disfrutar enormemente y reciban todos mi cariño muy grande. Yo te los mando, claro que sí, por ahí seguramente va a haber más porque como dice Víctor van a ver este video que se queda grabado porque tú eres una personalidad franco. Pues muchísimas gracias mi Cristi, no me quisiera despedir pero se nos acaba el tiempo, mi querido Víctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos todos emocionados con esta personalidad y muy ansiosos de escuchar o seguir escuchando algunos recuerdos. Ya lo haremos con más calma. Cristina, gracias. Víctor. Gracias. Cuídense mucho. Bye, bye. Víctor, Muchas gracias. Gracias, Cris. Nos quedamos con tu calidad humana y aquí seguiremos. Bonita tarde. Gracias, Ale. Gracias a todos. Gracias, gracias Víctor. Víctor. Víctor. Un beso. Bye. bye. bye. Besos a todos. Bye, mi amor.